Nos, nos, nos remitimos como el origen de la web, tenía unos autores que son las piedras angulares de la web. Mm. Social. Y coserio, por ejemplo. Sí es, no es que escribió un puto libro, sin embargo, sus alumnos escribieron por él. Y ese web lo que hace es que te analiza el signo, el signo lingüístico desde el punto de vista del, del, del signo mismo, de la forma. Se compone el grafema, el monema, ¿cachar? Y después tenía coserio que te, te estudia el concepto de idioma o de habla o de lenguaje. Y ese web te dice que existe una web que se llama lenguaje, normal. y... Hey guys. Hey guys. Martes, el día es martes 18 de diciembre. Está un poco alejado de las, del carrete del vlog. Debo decirles que noviembre de y diciembre han sido meses sumamente duros. Muy, pero muy duros. Lo cual no me ha dejado mucho tiempo. O sea, no me ha dejado mucha energía. Pero, en pero ahora quiero volver porque pucha, se termina el año y han pasado a esas cosas entretenidas. Bueno, una de las cosas buenas que ha pasado es que hay harta pega. Hay mucha, mucha pega. Está súper, súper, súper bueno. Por lo demás, es diciembre. Entonces, en diciembre está de cumpleaños mi compadre. Esto es relevante porque él está en cumpleaños seis meses antes que yo. Compadre, 36 años. ¿Algún pensamiento? Que cerca los 40. Hay que acerca los 40. Son como. Observados, si como los, los 37, los 37... Ah, la, la previa, la previa. <ríe> Aló. Ay. Bueno, vamos. Entonces lo interesante es que el cumpleaños de ROTS está seis meses antes que el mío. Entonces las cosas que está pensando en este momento, pucha, son cosas que voy a pensar más adelante. Entonces eso se me hace muy, muy interesante. Y una de las cosas que me hace pensar el cumpleaños de ROTS sobre las deudas. Y yo les debo algo. Oye, pregúntale un árbol. Así es. Este pago se los debo hace rato. No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Fran sí, me pregunta si alguna vez pensé en ir a estudiarme una renta en Europa. La verdad que sí, mi sueño es irme a trabajar en Europa. Es algo que tuve la posibilidad de hacer en algún momento y rechacé por algunas condiciones específicas. Realmente no lo rechacé, solamente no lo perseguí porque en verdad tenía cosas pendientes acá en Chile, entonces no... Ya no, no me las jugué, pero las cosas se van dando así y fue bueno también en Chile. Me gustaría vivir afuera Oscar Quiroz me preguntó si tengo algún imperdible de Berlín esta pregunta la hizo hace un mes así que traté de responderla en los comentarios debo decir que lo que más me gustó de Berlín al comer la comida no es algo típico de Berlín es una hamburguesa de fusión asiática Chiso Burger y es una hamburguesa que con padre, con madre, amigos, amigas debo decir que me cambió la vida nunca, nunca había comido una hamburguesa pero tan pero tan pero Ah, fue maravilloso DigitalZoom6 pregunta Si viviría en uno de los lugares que visité Estuve muy poco tiempo en Barcelona Pero si tuviera que vivir en un lugar fuera de Chile Sería... Baja le pregunta que, ¿Dónde se sintió más bacán el otoño? viejo Berlín Es que Berlín ay, hay tantas áreas verdes Hay tantos árboles Y en otoño son, los árboles son tan amarillos Y las hojas chelas Las caen. Creo que, pucha, es que no sé, es como que estoy enamorado de Berlín. Valentina Storga pregunta, objetivamente, quién es más caro? ¿Berlín o Santiago? Y la verdad es que están como por ahí, objetivamente están por ahí. El transporte público sale mucho más caro que acá en Chile. Comer en Berlín es... creo que es parecido a comer, no sé, pop, en las condes. Sí, Berlín un poco más caro, debo decir. Majo Morales también pregunta si sentí cansancio y satisfacción de vuelta a Berlín. Cansancio mucho porque es una ciudad que recorrí en bicicleta y también caminando, mucha satisfacción. No, um. Me pasó algo muy raro de viajar solo. Creo que no estoy aún no estoy preparado para viajar solo. No, hubo algo que me detuvo, que me sentí que me faltaba un compañero de viaje. Si bien Fito me acompañó viernes, sábado, domingo, lunes, no me sentí tan yo en Berlín. Y eso no me tiene tan satisfecho. De hecho, es algo que me pucha aún. Siento como que. No sé. Como que estoy al debe para mí. Siento que me faltó algo. Siento que me faltó algo. Así que saludos a Sebastián Valle, a Valesú, a Jaime Valenzuela, por supuesto, a Pace y a todos los que dejan sus comentarios. Me siento muy mal de haber eh, puesto tanto este pago, pero se vieron así las cosas, así que... Pero como dije al principio, no hay deuda que no se pague ni plaza que no se cumpla. Por ahora me tengo a juntar con unos amigos en el Boca Rey. Eh, he pagado las deudas este fin de año ha sido ah, no sé chiquillos, ha sido difícil ha sido, ha estado bien raro debo decirlo, otras veces que he parado a hacer el vlog no me ha ayudado nada, creo que hacer el vlog eh, me ayuda bastante a como liberar ciertas cosas, del vlog grabar no es tan divertido lo más divertido es editar, así que eh, más que pedir disculpas por haber estado desaparecido, creo que me debo disculpas a mí mismo porque si bien sé que ustedes lo pasan bien viendo estos vlogs, en realidad el más beneficiado haciendo estas cosas soy yo. Gracias. Mira, mira ese, esa, esa, carne con esa piña, ese pan y ese. Oh, Qué guapo.